Google Meet es una herramienta de Google que nos permitirá crear salas online. Estas salas podrán servirnos como punto de encuentro para impartir sesiones en directo, reunirnos con otros profesores o hacer, o hacer tutorías personales con nuestros alumnos. En este tutorial aprenderás cómo crear una sala de Meet y compartirla con tus alumnos. Comencemos. Existen varias maneras de crear una sala online con Meet. La forma más rápida y efectiva es a través de Google Calendar. Iremos a Google Calendar, introduciremos nuestra dirección de correo electrónico, una vez dentro le daremos al botón crear en la esquina superior izquierda, le daremos un nombre al evento, elegiremos el día y la hora, vamos a añadir unos invitados a la reunión, aquí podremos introducir los correos electrónicos de nuestros alumnos, haremos clic en añadir videollamada de Google Meet. De esta manera se nos creará automáticamente una sala de Google Meet a la que solo tendrán acceso los usuarios invitados. Podremos añadir una descripción e incluir documentos y otros archivos interesantes para la reunión. Elegiremos el calendario en el que queramos guardar el evento y le daremos a Guardar. Nos aparecerá este mensaje. Haremos clic en Enviar. De esta manera les llegará a todos los invitados un correo electrónico automático en el que tendrán el enlace para acceder a la reunión online. Si vamos a google.meet.com, vemos que tenemos programada la siguiente reunión para este día. Si queremos acceder a la sala, solo tendremos que hacer clic. Si quisiéramos, podríamos crear o acceder a otra sala sin programar reunión, dándole a iniciar o unirse a una reunión. Se nos abrirá un desplegable donde añadiremos el nombre de la sala que queremos usar. Habremos de evitar nombres que contengan acentos o signos de puntuación. Una vez creada, se nos abrirá esta pantalla. Aquí podremos elegir la fuente de vídeo y de audio. Una vez lo tengamos todo listo, le daremos al botón unirme ahora. Ya estamos en la sala. Nos aparece este desplegable que nos permitirá invitar a los usuarios que queramos. Simplemente escribiremos sus correos electrónicos como hicimos al crear el evento de Google Calendar y automáticamente les llegará un email con los datos para acceder a la sala. Si quisiéramos invitar más tarde a otros usuarios, lo podremos hacer desde este botón en la esquina superior derecha. Le daremos a añadir personas e introduciremos sus correos electrónicos. Cada usuario invitado recibirá un correo electrónico con los datos de la reunión y el enlace a la sala de Meet. Solo tendrá que hacer clic en el enlace. También se puede acceder a la sesión de Meet desde el teléfono móvil o desde una tablet. Para hacerlo, tendrás que descargarte la aplicación de Google Meet desde la App Store o desde Play Store. Si quisiéramos compartir la pantalla, lo haremos de este modo. En la parte inferior vemos que aparece un botón en la esquina derecha que pone Mostrar mi pantalla. Haremos clic. Seleccionaremos toda la pantalla. Se nos abrirá este desplegable y elegiremos la pantalla que queremos mostrar. Una vez elegida, haremos clic en el botón azul Compartir. Y ya estaría. Ahora los demás usuarios podrán ver nuestra pantalla, y así podremos mostrarles una presentación o cualquier otro contenido que tengamos en nuestro ordenador. También podremos elegir que vean solo una ventana concreta, seleccionando de nuevo Mostrar mi pantalla y eligiendo Solo una ventana. Con Google Meet es posible grabar la sesión online para ponerla luego a disposición de los alumnos o de otros usuarios que no hayan podido conectarse en directo. Para ello iremos a este botón, que nos aparece en la esquina inferior derecha. Vemos que pone grabar la sesión. Haremos clic. Arriba a la izquierda nos aparecerá un recordatorio que indica que la sesión está siendo grabada. Una vez la sesión concluya, es importante que nos acordemos de detenerla. Para hacer esto iremos de nuevo al botón de la esquina inferior derecha y le daremos a detener grabación. De este modo te llegará automáticamente al cabo de unos minutos un correo electrónico con un vídeo en MP4 de la sesión y un documento que recoge lo comentado en el chat. Espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Para más dudas escríbenos a calinova.ruaunaf.es.